O sea, tú cachando, ¿no? Si yo no cacho, tú tampoco, mierda ¿Podrías mostrármela un momento? ¿Qué ocurre? ¿Acaso te da miedo mostrarme tu espada? ¿Eh? ¿Mmm? Si apago el foco, me vuelvo a besar a la novia de mi amigo. ¿Qué chucha dijiste? Brian Mayer. Mamá versus lo que ella cree. Lo que le digo: Mamá, voy a ir a jugar con mi amigo una hora videojuegos. Lo que ella cree. ¿No ve comiendo el perro. <risa> wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, hey. hey, hey. <and depth and depth <framework> goddamn, okay, you to I'm ま。よくわからないのです <edextric> Ella, ya. no, no, mo, no te muevas, te vas ¡Calla! ¡Calla calla en la mierda! ¿Qué estás jugando acá? ¡Anda tengo una vida! Weón, ¡Estudia, vago de mierda! ¡Estudia! ¡Barquito, barquito! ¿Cuántos años tienes, mongolito? ¡Estudia, estudia huevón! ¡Estudia, trabaja, sentado en tu casa como huevón! ¡Anda, estudia! ¡Calla imbécil de mierda! ¡No, no ¡Soy no hace un Miren hasta el pelito del costado, miren el pelito del costado El pelo es así, es igualito Es un mito Hay personas que de forma no irónica creen que esto es posible ¿De casualidad terminaste la primaria? No puedes confiar en un sistema educativo que te dice que el agua se convierte en nubes Voy a demostrar que el ciclo del agua es un mito voy a dejar este vaso de agua en el sol y ver al que no se convertirá en nubes me han robado <música> find the fan BTS Relax and take notes While I take notes of the marijuana smoke No puedo, Barney, porque Soy Chino Soy Homero, Chino Soy Homero, Homero, Homero Chino ¿Qué es No, yo, Homero, yo, Homero Chino Para ti, culona. Și al, înțelege cine, cine înțelege fiecare ce vrea din această problemă, da? A tomar una cerveza. No puedo, Barney, porque, porque soy Homero Chino. Soy Homero, pero. Homero Chino. Pero, homero. Homero Chino. ¿Qué es eso, Homero Chino, Homero, No soy Homero, soy Homero Chino. No, no tomamos cerveza. Homero, ¿vas a ir a tomar cerveza? No, Barney, no, por favor, no. No sé, quiero volverla a ver De que los tragos hicieron le tragos en su cabeza Ella corre quiere no se besa Quiero que sepa que me interesa Objeto o pastel De que se mueve puto